Muy buenas tardes a todos. Soy Rafael Damborenea, director y profesor del Máster en Finanzas con Especialización en Dirección Financiera en Ude Business School. Lo primero de todo, eh, daros las gracias por asistir eh, a este ciclo de seminarios online que estamos haciendo. Tuvimos uno ayer, hoy es el, el segundo. Y el mío lo he titulado eh, Mitos y realidades eh, de los mercados financieros. Lo que deberéis saber antes eh, de invertir es verdad que hay muchos mitos en, en los mercados financieros y que podríamos extendernos muchísimo yo lo he tratado de sintetizar lo más posible y he seleccionado los cuatro mitos que para mí son los principales así que si queréis vamos a empezar con vuestro permiso eh, voy a desconectar eh, mi cámara para tratar de ralentizar lo menos posible la conexión y eh, comenzamos eh, empiezo el seminario con esa reflexión de, de, de Benjamin Graham que es el, el mentor de, de Barren Buffett y es una frase que, que me gusta mucho, yo cuando trabajaba en, en banca o en empresas de servicios de inversión le comentaba mucho a los clientes y dice así, invertir es un arte negativo, se trata de una disciplina que tiende a decir al inversor tanto incluso más acerca de lo que no hay que comprar que de lo que sí hay que comprar y Graham aquí eh, tiene mucha razón. Eh, el trading o la inversión es al final un entorno de probabilidades, nos estamos moviendo siempre en un entorno de incertidumbre, esto ocurre en, en, en las finanzas, pero sin embargo si somos capaces de eliminar todo lo negativo y quedarnos eh, con lo menos malo, seguro que vamos a estar encaminados en la buena dirección, así que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos todo lo negativo. Eso no quiere decir que lo vayamos a hacer muy bien, vayamos a batir al mercado, vayamos a ganar mucho dinero, pero seguro que nos va a ir mejor que a la gran mayoría de los mortales que invierten en bolsa. Así que vamos a empezar eh, con ese primer mito que es el de esta vez es diferente. Este mito sobre todo se da cuando estamos invirtiendo en algo sin entender muy bien por qué, pero a nuestro alrededor todo el mundo está invirtiendo en, en ello. Es algo que está de moda y todo el mundo está ganando mucho dinero y nosotros queremos también pues, sumarnos a la fiesta. Así que cuando alguien se cuestiona o nos cuestiona, alguien con más conocimiento, más experiencia, nos cuestiona porque estamos invirtiendo en esa tipología eh, de activo, no, nuestro argumento suele ser el de, bueno, es que esta vez es diferente, no, no va a ser como todas aquellas burbujas que hemos visto en, en, el, en el pasado esta vez, es, es distinto. Aquí en esta parte del seminario vamos a hacer un breve repaso eh, a las eh, grandes burbujas especulativas que ha habido en, en los mercados financieros y lo vamos a traer al momento eh, presente. Nos remontamos a Holanda a principios eh, del siglo XVII con esa burbuja que seguro que todos conocéis y sobre todo más aquellos que os gusten eh, los mercados financieros, que es la de la tulipomanía. Para ello tenemos que ir a finales del siglo XVI. Hay un profesor eh, de botánica que lleva a Leiden una colección de plantas raras que proceden eh, de Turquía. El objetivo de este profesor de botánica es vender las plantas y como son eh, plantas raras, todavía no, no están en, en Holanda, eh, hacer un buen beneficio con ellas. El problema es que se las roban y eh, paulatinamente, poco a poco, durante los siguientes años, empiezan a aparecer eh, plantas de estas en, en todas las casas eh, de, de los holandeses. Una cosa curiosa, es que a los tulipanes les afecta un virus no mortal, denominado mosaico, que hace que tengan características especiales ¿no? o diferentes a lo que sería un tulipán normal. Entonces, el, el, el bulbo del, del tulipán, infectado por este virus mosaico pues hace que podamos encontrar variedades muy raras en, en cuanto a color el, el moteado que tiene el, el, el bulbo el jaspeado así que en Holanda empiezan a ver estos bulbos que están infectados por, por ese virus mosaico como bulbos especiales que se tienen que vender eh, a un precio muy superior al que se están vendiendo el resto de tulipanes así que la gente le entra una fiebre especulativa pues por tratar de coleccionar el mayor número posible de bulbos raros o, o bulbos infectados. Se llega a un punto en el que la especulación es tal, donde la gente ya empieza a cambiar activos inmobiliarios o joyas para conseguir esos bulbos raros que en teoría pues les van a hacer ricos o tiempo después van a poder vender a un precio muy superior. Incluso fijaros, esto lo estudiáis conmigo los alumnos de finanza, cuando lo vemos en, en derivados, eh, Holanda es un poco la cuna ¿no? de, de lo que es la civilización bursátil, es en Holanda donde empiezan a, a surgir los mercados de derivados, pues ya en la tulipomanía se nace un mercado de opciones sobre bulbos de tulipán, es decir, no necesitas tener todo el dinero que te cuesta un bulbo de tulipán, puedes poner solo una pequeña cantidad y a vencimiento recibir el, el tulipán correspondiente. ¿no? Es, o sea, ya te puedes endeudar para comprar tulipanes. Por supuesto, llega un momento en el que, como todas las burbujas, hay gente que se da cuenta que es ilógico pues, que un bulbo de tulipán eh, pueda valer lo mismo pues, no sé, que una propiedad inmobiliaria en el puerto de Rotterdam. Entonces, se empiezan a deshacer de esos bulbos de, de tulipán y desemboca esto en, en un mercado bajista. Incluso os pongo ahí que hay episodios eh, tragicómicos, eh, Leí la historia pues, de, de un comerciante que se embarca y en la bodega del barco pues, deja sus telas, deja sus joyas, los artículos con los que negociaba y tenía un tulipán eh, Semper Augustus, que es el, el, el que veis aquí en, en la imagen, que es una variedad muy rara y la deja en la bodega junto con toda su mercancía y los marineros lo confunden, piensan que es una cebolla, y bueno, lo sirven en, en la cena. Pues bueno, uno de esos marineros acaba en la cárcel incluso ¿no? por haber cometido el, el delito de, de haber cocinado un, un tulipán siempre a gusto. O sea, imaginaros hasta qué punto llegó la especulación. Claro, cuando lo extrapolamos todo esto eh, al siglo XXI, concretamente al año 2022, ahora por ejemplo ve, vemos que está muy de moda invertir en, en NFTs que son eh, los, los tokens no fungibles. Y yo aquí la pregunta que me hago es, si es un nuevo paradigma y esta vez es diferente, o es la misma burbuja de siempre que hemos visto con los tulipanes y algunas más que vamos a ver eh, posteriormente. Por ejemplo, el NFT, pues ya sabéis que al final, a grosso modo, no es más que un activo digital, es, es una imagen que, digamos, tienes asociada. A tu nombre, el, el NFT, por ejemplo, de este gato volador que va dejando una estela de arcoiris eh, se llegó a vender por 600.000 dólares. Aquí hay muchos defensores de los NFTs que, bueno, además de decir, bueno, es que esta vez es diferente porque hay tecnología eh, detrás, aunque es verdad que ya están apareciendo falsificaciones o incluso se están robando eh, NFTs, asocian la inversión en NFTs a lo que es la inversión, por ejemplo, en arte de decir, oye, pues en su momento había gente que compraba un cuadro de Velázquez o de Goya o de Leonardo da Vinci, pues tú ahora tienes la posibilidad de adquirir arte digital y el día de mañana ese arte en el que tú has invertido puede tener una revalorización importante y tú vender ese NFT a un precio superior a otra persona. Yo aquí hago la siguiente reflexión que la hace Malkiel en el libro Un paseo aleatorio por Wall Street. Si no conocéis el libro, os, re os recomiendo encarecidamente que lo leáis. De hecho, muchas ideas de, de este seminario parten eh, de ese libro. Y fijaros, hace una reflexión sobre el cuadro eh, Salvator Mundi, que se le atribuye a, a Leonardo da Vinci. Se subastó en Christie's por más de 450 millones de dólares. Este cuadro fue comprado en el siglo XVI por medio millón de dólares. Entonces, Malkiel dice, decir hoy... Tengo un cuadro de Leonardo da Vinci. Imaginad que alguien va a vuestra casa y vosotros tenéis un cuadro de, de Leonardo da Vinci en el salón. Claro, eh, puede tener un valor incomparable, ¿no? O sea, os puede dar un glamour o una obra especial. Decir, vos fijas de este tío que tiene un cuadro de Leonardo da Vinci eh, presidiendo eh, su salón. Pero claro, si pensamos en términos de inversión financiera, realmente tampoco es una gran inversión. Es decir, esto es un, un cuadro que una familia adinerada compró en su época cuando ya Leonardo da Vinci pues era una persona eh, de prestigio y consagrada por medio millón de dólares y 500 años después se consigue vender por 450 millones de dólares. Si calculamos la rentabilidad anualizada, es decir, desde que hemos invertido hasta que hemos materializado la venta de esa inversión, tenemos que el rendimiento es simplemente de un 1,35% anualizado. Probablemente la inflación en ese periodo haya subido mucho más, es decir, que esa familia realmente habrá perdido poder adquisitivo. Pensad que alguien que invirtiese un dólar en el siglo XIX en renta variable, a día de hoy habría transformado ese dólar en un millón de dólares. Imaginad si hacéis lo mismo con medio millón. O sea, no os tenéis que ir al siglo XVI. Podéis darle ventaja al que ha invertido en el cuadro, esperar 300 años para invertir en los mercados de renta variable y aún así le daríais una paliza en cuanto a rentabilidad, porque tendríais 500.000 millones de dólares frente a 450 que tiene el poseedor del cuadro. Así que cuidado con el tema de los NFTs y asociarlo a una especie pues de inversión en arte que va a estar sujeta a grandes rentabilidades, porque incluso la inversión en arte real y en artistas consagrados muchas veces no consigue eh, grandes rentabilidades o al menos superiores a lo que son los activos tradicionales como puede ser la inversión en renta variable. Volviéndonos otra vez, después de este paréntesis, eh, a la historia. Hemos tenido burbujas no solo en el siglo XVI eh, con la eh, también eh, perdón, en el XVII, sino también en el XVIII en el con la compañía de los mares del sur en Inglaterra. Esta compañía nace con el objetivo de establecer rutas comerciales con, con Sudamérica. El problema es que en aquella época pues España todavía eh, y Portugal pues tenían la mayor parte de Sudamérica, por lo tanto a los ingleses se les hacía bastante difícil eh, negociar ¿no? o establecer rutas comerciales con, con con los países de, de Sudamérica. Así que como el objetivo principal de la compañía estaba un poco en, en entredicho mientras se disputaban la, la hegemonía con, con Francia y España, dijeron, bueno, vamos a ir metiendo diferentes empresas dentro de esta compañía, pero fijaros, eran empresas que no es que no tuviesen beneficios, que puede pasar, sobre todo si son startups o empresas que acaban de nacer, es que eran compañías directamente que no tenían ingresos, por lo tanto no las podemos denominar ni siquiera compañías, más que nada eran promesas. Entonces dentro de esta compañía de los mares del sur empiezan a aparecer empresas con objetivos tan variopintos como por ejemplo la extracción de plata a partir de, de plomo, eh, la extracción de luz solar de los pepinos, incluso bueno la rueda de movimiento perpetuo, los que hayáis estudiado termodinámica o vengáis de una carrera técnica sabréis que el 100% de la energía no se puede transformar en, en, en trabajo, ¿no? un motor no puede tener un rendimiento nunca del 100%, ni del 90, ni del 80, igual puede tener un rendimiento del 25, es que ni siquiera del 30, ¿por qué? porque gran parte de la energía se va perdiendo en ruidos en, en vibraciones, eso nos enseña la termodinámica, pues bueno, en el siglo XVIII ya había compañías que decían que estaban Desarrollando la rueda eh, de movimiento perpetuo. Claro, los ingleses que compraban acciones de esta compañía realmente eh, no eran tontos, sabían que no eran viables, pero confiaban en que siempre hubiese alguien un poquito más tonto al que poder venderle las acciones a un precio superior, es decir, de aprovecharse de estos movimientos de aquí, que seguro que os recuerdan algunos activos, entre comillas, pues que están eh, hoy, hoy muy de moda. Llega un momento, igual que en la tulipomanía, que al final... Los consejeros y altos directivos de la compañía dicen, oye, tenemos una supuesta compañía cuyo objetivo principal, que es trazar rutas comerciales, no lo está cumpliendo y solo está compuesto por mentiras, por compañías que realmente están vendiendo humo. Esos directivos empezaron a vender sus acciones antes de que fuese demasiado tarde, cuando habían alcanzado un nivel importante y cuando se filtra que los directivos de la compañía de los mares del sur están vendiendo, ya en masa el inversor minorista comienza a deshacer sus posiciones. Bueno, la historia acaba tan mal que incluso el parlamento británico eh, aprueba esta ley e impide emitir acciones y de alguna forma pues cargarse ¿no? los, los mercados de renta variable y creo que no es hasta 100 años después cuando levantan ese veto y ya los mercados financieros eh, vuelven a, a su funcionamiento. Y sin embargo tampoco es necesario irnos a Inglaterra en el siglo XVIII o a Holanda en el siglo XVII, ya en los 60 hemos tenido burbujas cuando hubo el boom de la electrónica, muchas empresas empiezan a ver que como la electrónica o el tema de la carrera espacial, es algo que está de moda. Empiezan a incluir palabras como Space o Electronic en, en el nombre de su empresa, aunque no tuviese nada que ver con el sector, simplemente porque así sabían que muchos inversores iban a poner dinero en la compañía. Fijaros que os pongo el ejemplo de una empresa que se dedica a la venta puerta por puerta de fonógrafos, pues bueno, antes de salir a bolsa... Cambia el nombre por Space Tone y multiplica el precio de la acción, que pasa de 2 a 14 dólares en pocas semanas, ¿no? Multiplica eh, por 7 eh, su valor. Y si nos vamos a la década de los 70, volvemos a tener algo parecido. Aparecen una serie de empresas que son las Nifty 50, que son como aquellas empresas en las que siempre hay que estar invertido. Son empresas tan buenas que dices, es que es la inversión más segura que hay. Y otra vez volvemos al mantra de bueno. Esta vez es, es diferente ¿no? y, y todo está justificado. Pues llega un momento que no está justificado comprar a un precio muy elevado una compañía porque estos múltiplos que tenéis aquí, para los que no vengáis de la rama financiera, esto significa que si Sony mantuviese los mismos beneficios que tenía en 1972 de forma constante, si habéis invertido en Sony, vosotros tardaríais 92 años en recuperar la inversión. No creo que nadie invierta con vistas a 92 años. Si queréis recuperar vuestro dinero en un plazo más aceptable, pues no sé, por ejemplo, entre 10 y 15 años, haced ingeniería inversa y pensar a qué tasas de crecimiento deberían aumentar los beneficios de Sony para justificar que tú estés pagando a 92 veces los beneficios. ¿Qué es lo que le ocurrió a la Nifty 50 Pues lo mismo que ocurrió en la tulipomanía o con la compañía de los mares del sur. Unos años después, todas eh, se desplomaron y ya empezaron a cotizar a unos múltiplos más razonables. Pensad que en Estados Unidos el PER medio de la bolsa es 15 veces, pues bueno, ya empezaron a cotizar en línea con lo que es la media de la bolsa estadounidense e incluso por debajo eh, de la media. Algunas como Kodak, que eran de las Nifty 50, 50 os pongo ahí que no han vuelto a levantar cabeza, han perdido más del 80% de su valor y cada vez que repuntan en bolsa, no es por algo que tenga que ver con su actividad recurrente o un cambio de paradigma en la compañía, un cambio de rumbo, sino simplemente porque salen noticias que relacionan a Kodak con lo que ahora está de moda, que son las criptomonedas. Se disparó un 125% en 2018 cuando anunció que iba a sacar su propia criptomoneda y recientemente se pues, ha vuelto a disparar porque habían anunciado un sistema de gestión de documentos basado en, en blockchain. Es decir, igual que cuando en los 60 las compañías reaccionaban al alza cuando se les asociaba con la electrónica o lo espacial, pues ahora ocurre lo mismo cuando se les asocia, aunque sea mínimamente, con la tecnología blockchain. Con este primer mito que os quiero decir, pues que la historia se repite, que probablemente esta vez no sea diferente, que la acción de moda en el sector de moda puede desaparecer mañana. Y que ninguna empresa eh, cotizada va a justificar que invirtáis en ella pues cuando cotiza a múltiplos eh, de triple dígito. Lo más normal es que ese experimento salga mal. Y tenemos maravillosas empresas como son las fan yo no, yo no concibo ahora mismo un mundo sin estas empresas. No concibo un mundo sin redes sociales, sin el buscador de Google, eh, sin Amazon. O sea, eso lo tengo claro. Pero es que yo no sé si sería sensato que yo pusiese todo mi patrimonio en, en una o dos de, de estas compañías, porque a mí nadie me dice pues, que dentro de 10 años o dentro de, no sé, 15 años no aparecen otras empresas que le comen la tostada a nuestras Nifty 50 actuales, eh, que serían la, las FAN. Mantengo la misma opinión escéptica con el tema de, de los NFTs. Eh, hemos visto a lo largo de estos años, como hay compañías, por ejemplo una compañía que se dedicaba a la comercialización de telado se disparó un 273% eh, tras ponerse el apellido blockchain en su nombre, incluso una empresa de fumos china también que puso algo relacionado con blockchain vivió un espectacular rally en su momento, esto pues, me recuerda ¿no? a esa década de los 60 o incluso a la burbuja de internet cuando cualquier compañía se ponía punto .com o punto .net y ya por asociarla eh, a esa nueva era digital eh, su acción subía y mantengo la misma opinión escéptica con el tema de las criptomonedas. Esto no quiere decir que yo sea crítico con la tecnología blockchain, yo creo que la tecnología blockchain ha venido para quedarse y va a revolucionar el mundo y en la industria financiera va a tener un impacto muy importante, pero otra cosa es cómo nosotros como inversores minoristas eh, seamos capaces de eh, monetizar esa tecnología blockchain y no sé yo si invertir en la criptomoneda del perrito que tiene emisión ilimitada es la mejor forma y con menos riesgo de beneficiarnos ¿no? del, del potencial o del futuro que, que puede tener la, la tecnología blockchain. Visto este primer mito de que esta vez es diferente cada vez que hay una nueva moda, vamos a, a pasar a hablar de, del segundo y es ese que dice que a largo plazo todo sube. Es verdad que vosotros, como inversores, cuanto mayor sea vuestro horizonte temporal, menores son las probabilidades de obtener rendimientos negativos. Aquí tenéis un estudio entre los años 1900 y 2020, es decir, hasta la actualidad, y ya veis que invirtiendo en renta variable, bonos del Estado y letras del Tesoro, en la gran mayoría de países del mundo hubieseis obtenido una rentabilidad positiva a largo plazo. Hay raras excepciones de algunos países en donde veis que la parte de renta fija pues erosiona vuestro poder adquisitivo, pero con este gráfico se viene a demostrar que la inversión en renta variable a largo plazo, pues es una de las decisiones más sensatas y la renta variable, lejos de la mala prensa que tiene, es uno de los activos pues, más seguros y más rentables a largo plazo. Así que estaréis pensando, bueno, pues entonces ese mito es verdad. A largo plazo todo sube, pero hay que hacer una matización. que es el, el largo plazo? Tenemos que pensar que nosotros somos personas y, por suerte o por desgracia, en función a quién le preguntes, tenemos una vida finita. Es decir, no somos árboles, no somos una secuela que pueda vivir cientos de años o miles de años. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que sí, en plazos muy largos de tiempo lo más normal es ganar dinero pero hay periodos que pueden ser muy largos para lo que es la vida finita de una persona en donde podemos estar perdiendo dinero en renta variable si no diversificamos correctamente y para muestra os pongo eh, un botón que sería Japón entre eh, 1955 ya ha acabado la segunda guerra mundial han pasado la posguerra el país empieza a ganar tracción y 1990. En este periodo los precios de las acciones japonesas se multiplicaron por 100. En el punto más alto eh, del mercado, que fue en diciembre de 1989, la renta variable japonesa tenía una capitalización bursátil de 4 billones de dólares, es decir, superaba en 1,5 veces a Wall Street. Llegó a pesar Japón, o la renta variable japonesa, un 45%. En lo que es la renta variable global. Pensad que ahora Estados Unidos, pues más o menos, tiene un peso de un tercio del PIB mundial, el otro tercio es, es de China, y tiene un peso en los índices globales de entre el 60 y el 60% en términos de capitalización bursátil. Japón contribuye al PIB mundial más o menos, estoy hablando de memoria, en un 7%. ¿No pensáis que es un poco ilógico que un país tan pequeño llegase a tener un peso, su renta variable, de casi la mitad del, del mercado? Pues bueno, esto es lo que ocurrió en Japón entre el, el, el 55 y el 90. ¿Qué es lo que pasa? Que en diciembre del 89 el Nikkei marca un máximo y a partir de ahí se desploma. Fijaros, han pasado más de 30 años. Es verdad que si actualizamos el gráfico el ya ha subido un poco más, pero el que tuviese la mala suerte de poner todo su patrimonio en este punto y no ha deshecho su inversión, a día de hoy ha perdido dinero sí o sí. Primero, por las propias pérdidas en precio del, del índice bursátil, del propio mercado, y segundo, porque en todo ese periodo, quieras que no, se habrá encarecido el, el, el coste de la vida. Entonces, a largo plazo todo sube con matices. Cuanto mayor sea el plazo, menos probabilidades tenemos de perder dinero, pero menos probabilidades tenemos de perder dinero si diversificamos. Si hacemos una apuesta en una empresa concreta, en un sector concreto o en una región geográfica concreta, podemos estar muchos años en, en pérdidas. Ahí os pongo algunos matices más las acciones japonesas se vendían por encima de 60 veces beneficios, lo hemos visto antes con Sony, en, en, en las Nifty 50 que llegó a venderse a 92 veces beneficios. Eh, el valor de NTT Corporation, pues que es eh, una gran compañía japonesa de telefonía, pues como aquí en España puede ser, por ejemplo, el equivalente a Telefónica, excedía al valor de AT&T, IBM, Exxon, General Electric y General Motors juntas. O sea, una sola empresa japonesa valía más en términos de capitalización bursátil que los grandes gigantes de Wall Street en, en aquella época, en, en la década de los 80. Y para colmo en paralelo, bueno, se desarrolla una burbuja inmobiliaria en, en, en Japón. ¿no? Y hay reflexiones curiosas que si se hubiese vendido el Palacio Imperial y sus terrenos aledaños, se hubiese generado suficiente como para comprar la totalidad eh, del estado de California. Entonces ya veis que, igual que hemos visto otras burbujas, se produce en Japón, pero si has tenido la mala suerte de al calor de las grandes revalorizaciones de la renta variable japonesa meterte en un mal momento con la esperanza de que aunque el mercado corrija a largo plazo todo a subir, a día de hoy todavía te estarías dando golpes contra la pared, así que hay que tener cuidado porque nuestra vida es finita y nuestro horizonte temporal es limitado tenemos la desgracia pues, de no vivir miles de años, ¿no? pues como pueden vivir algunos árboles eh, para evitar caer en este error y sí aprovecharnos del largo plazo pues diversificación Japón fue el gran triunfador en la década de los 80. Europa le toma el relevo en los 90. Estoy hablando de renta variable. BRICS. Los mercados emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, arrasan en la primera década del siglo XXI. Y ahora es Estados Unidos el que ha estado liderando las ganancias en la segunda década del siglo XXI. ¿Quién va a ser el ganador de la próxima década? No lo sé. ¿Va a ser Asia emergente? ¿Va a volver a ser Estados Unidos? No lo sabemos. ¿Tiene sentido hacer una apuesta por un país concreto? Pues yo creo que no, porque cuanto mayor sea el plazo, menos probabilidades tendremos de perder, pero podemos tener plazos muy largos de tiempo en los que estamos perdiendo dinero. Aquí veis que es imposible adivinar el futuro. Todos asociamos la inversión en renta variable estadounidense como algo eh, muy seguro y que nos va a dar grandes alegrías. Pues fijaros que hay periodos donde Wall Street, o el Standard Poor's 500, rindió un insignificante 19,44% y los mercados emergentes, fueron los grandes ganadores con una diferencia de, fijaros, de un 300% a su favor. Por lo tanto, si diversificamos y tenemos parte en emergentes, tenemos parte en países eh, desarrollados, llámese Europa, eh, llámese Estados Unidos, llámese Japón, mmm, está claro que no vamos a ganar tanto como si acertásemos la renta variable del país determinado que lo va a hacer bien, pero por lo menos nos evitaremos esos riesgos, de vernos atrapados 30 años en, en renta variable japonesa. Aquí tenéis algunas cotas que se han producido en las bolsas de los principales países. Ya veis que es fácil encontrar periodos de entre 5 y 6 años donde perdemos dinero, es decir, que invirtamos en el peor momento, la renta variable de ese país corrija, poco a poco se recupere y de este punto a este punto es fácil que puedan pasar entre 5 y 6 años. Japón es una anomalía estadística, son 30 años, pero es que vais a ver en la siguiente diapositiva cómo invirtiendo al 100% en renta variable estadounidense, en las principales empresas de Wall Street, podríamos habernos tirado 13 años sin generar rentabilidad positiva. Empezamos aquí con una inversión de 10.000 dólares, tenemos la mala suerte de meternos en el pico de la burbuja de las las.com, estamos en pérdidas, hay un periodo de recuperación, volvemos a estar en pérdidas y hay un periodo de recuperación. A partir de aquí... Es cuando ya empezamos a generar eh, beneficios. ¿Cuál es el problema? Que durante más o menos 13 años hemos estado perdiendo dinero. Sin embargo, un inversor que en vez de apostar por un mercado concreto hubiese adoptado un enfoque global y hubiese puesto parte en renta variable estadounidense, parte en el resto de países, excluyendo Estados Unidos, hubiese puesto parte en letras del tesoro, en bonos del Estado y también otro pequeño porcentaje en activos tangibles, pues como puede ser eh, la inversión en inmobiliario o la inversión en oro, hubiese al final ganado lo mismo que el inversor que invierte el 100% en renta variable, pero el viaje hubiese sido mucho más tranquilo, hubiese tenido un primer periodo de pérdidas y a partir de aquí siempre hubiese estado en positivo, incluso durante la crisis financiera de 2008. Ya veis que las estadísticas favorecen en términos de volatilidad al inversor que diversifica, el de la cartera 1 ha asumido una volatilidad del 15% frente al 9% del inversor 2, el inversor 1 en su peor año que fue 2008 llegó a perder un 40% mientras que el inversor 2 la pérdida se redujo a la mitad y en esa crisis financiera de 2008 de máximo a mínimo en el peor momento el inversor 1 ha llegado a ir perdiendo más de un 50% y el inversor 2 un 32%. Ojo, hay que tener cuerpo para aguantar esto. Pero entre perder un 50 o perder un 32, yo prefiero perder un 32. Entre tener un año donde mires tu cartera y ver que ha caído un 40% o ver, entre comillas, ha caído solo un 20%, yo prefiero esto. Así que los dos llegan al mismo punto, transforman los 10.000 dólares pues más o menos en 50.000, pero el viaje del inversor de la cartera que tenéis representada en roja, ha sido mucho más apacible. Se ha basado en el largo plazo, pero también en un componente importante que es la diversificación. El tercer mito es ese que nos dice que hay que ser eh, muy activos para ganar. Yo creo que en, en parte la culpa es pues, que la industria financiera nos... Eh, han dicho pues que para ser grandes inversores necesitamos tener eh, varias pantallas de ordenador, acceso en tiempo real eh, a la cotización eh, de los mercados financieros, estar permanentemente conectado mm, a los medios de comunicación, tenemos que hacer eh, muchas operaciones, eh, tenemos que ser eh, muy dinámicos, tenemos que apostar por fondos que a su vez hagan muchas operaciones y vayan adoptando muchos posicionamientos tácticos a lo largo del año. Y vamos a ver que nada más lejos de la realidad, que cuanto más vagos seamos y menos toquemos nuestras inversiones, mejor nos va a ir. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos saber con exactitud qué rentabilidades vamos a obtener al invertir. Las rentabilidades serán las que en un determinado momento nos regalen esos activos que tenemos en, en la cartera. Sin embargo, no podemos controlar las rentabilidades pero podemos controlar otras variables que van a tener un impacto positivo a largo plazo en nuestra rentabilidad. Por ejemplo, los costes de intermediación. No será lo mismo que cada vez que yo compre una acción pagar eh, 5 dólares, cada vez que invierta en renta variable, a por ejemplo pagar 10 dólares o por el contrario pagar 2,5 dólares. Es decir, tendré que buscar un intermediario bien regulado, pero que al menor coste posible me permita negociar en los mercados de capitales. Ocurre lo mismo con las comisiones de gestión. Hay fondos, los denominados fondos de gestión pasiva, que únicamente se dedican a replicar el comportamiento de un índice. Llámese el Nikkei, llámese el Dow Jones de industriales, llámese el DAX. El invertir en estos fondos es muy barato, porque pueden tener un coste, pues, por ejemplo, del 0,06%. Sin embargo, hay otros fondos que se denominan de gestión activa, que lo que intentan es ser... Eh, bueno, tener alta rotación de la cartera, intentar encontrar siempre eh, los mejores eh, valores, eh, hacer coberturas para tratar de cubrirse de, de posibles caídas y bueno, todo eso, el tener un gestor con nombre y apellidos, el tener un equipo de analistas detrás, incrementa los costes muchísimos. Entonces podemos encontrar un fondo de gestión activa, pues que por ejemplo los costes totales se eleven hasta un 2,89%. Fijaros que esta persona, por cada 100.000 dólares que invierte en los mercados, está asumiendo un coste de 60 dólares. Esta otra, por cada 100.000 dólares que invierte en los mercados, está asumiendo un coste de 2.890 dólares. Por lo tanto, muy bien lo va a tener que hacer este fondo para justificar estos costes. Poder cubrirlos, poder cubrir a la inflación y además generarle una rentabilidad positiva al partícipe. Es decir, este señor de aquí... Probablemente ya parta con ventaja simplemente por la diferencia de costes. Otra parte importante es el número de operaciones. Si hacemos una operación, imaginaros, en renta variable, con un broker que me cobra 5 dólares de comisión y yo mantengo esa operación hasta el 31 de diciembre de 2022, mi coste en comisiones ha sido 5 dólares. Ahora, si yo soy un inversor muy activo y estoy a nivel intradiario, de forma permanente, comprando y vendiendo acciones todos los días para tratar de aprovecharme de pequeños movimientos del precio, pues si he hecho mil operaciones al año por 5 dólares, al final de año yo me habré dejado 5.000 euros en comisiones. Muy bien, lo tendré que hacer para justificar esos costes de 5.000 euros. Otro tema que tenemos es el de los impuestos. Digo que esto se puede controlar hasta cierto punto. No somos el ministro de Hacienda, no somos el gobierno, no podemos fijar los impuestos que pagamos cuando tenemos una plusvalía en nuestras inversiones. Sin embargo, si yo compro un activo hoy en 2022 y no lo vendo hasta 2032 o hasta 2042, Hacienda únicamente me va a quitar dinero en un momento puntual dentro de 10 o 20 años. Si yo compro hoy un activo y lo vendo antes, del 31 de diciembre de 2022, y he obtenido una ganancia, Hacienda me dirá, vale, pues el 25% de esa ganancia es para mí. Si al año siguiente vuelvo a comprar un activo en enero del 23 y lo liquido en diciembre del 23 y tengo una ganancia, Hacienda dirá, vale, perfecto, pues el 25% para mí. Si Hacienda cada año me va quitando un 25% de lo que yo gano y encima sin asumir ningún riesgo, va a llegar un momento en el que el inversor que simplemente ha comprado un activo y lo ha mantenido hasta el final, por diferencia, por eficiencia fiscal, seguro que lo va a acabar haciendo mucho mejor que yo. Cuidado con esto y vamos a ver ejemplos. Y por último, podemos controlar el horizonte temporal, lo hemos dicho en el caso de los impuestos, cuanto más largo plazo, mejor, y el tema de la diversificación. Teníamos ese mito, a largo plazo no todo sube, hay activos que han estado muchísimos años cayendo, Por lo tanto, diversificación. Si todo esto lo ponemos a nuestro favor, estoy seguro de que vamos a obtener más rentabilidad que alguien que haga exactamente todo lo contrario. Dentro, insisto, de que la rentabilidad será la que nos den los activos financieros y nosotros no lo sabemos con antelación. Vamos a ir viendo punto por punto, con ejemplos sencillos. Un inversor tiene a su disposición cuatro fondos. Veis que los cuatro fondos han rendido lo mismo en un año, un 6%. La inflación afecta igual a todos, ha sido del 3%. Por lo tanto, la rentabilidad real para todos estos productos ha sido del 3%. Ahora bien, no será lo mismo si este fondo cobra una comisión de gestión del 1%, en cuyo caso el peso de los costes es de un 33%, o si cobra una comisión de gestión del 2,5%, en cuyo caso veis que la comisión nos come más del 80% de la rentabilidad fijaros que haciéndolo todos los fondos igual simplemente por la diferencia de costes este inversor ha ganado cuatro veces más que el inversor del fondo 4 los costes tienen un impacto muy importante en vuestras carteras y más si esto lo mantenéis a, a largo plazo algunos estaréis pensando bueno, Rafa, pero si un fondo de gestión activa pues que hace muchas operaciones, coberturas, tiene un equipo de, de analistas, tiene un gestor de prestigio detrás, eh, te cobra tanto dinero por la gestión de, de tu patrimonio, probablemente será porque va a obtener una rentabilidad muy superior a la del mercado que justifique esos costes. Pues ya veis que nada más lejos de la realidad. He cogido un ejemplo rápido, es decir, voy a filtrar fondos, por ejemplo, de renta variable estadounidense. Nos encontramos un fondo de la gestora Mundi que simplemente replica el comportamiento del índice Standard Poor's 500, es decir, donde están las 500 compañías de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Como es un fondo de gestión pasiva, simplemente replica lo que hace un índice, nos cobran un 0,30%. A cinco años vista, la rentabilidad anualizada de este fondo es un 15,52%. ¿Por qué vamos a pagar... Un 1,69 por estos fondos, este por ejemplo de, de Morgan Stanley, para obtener exactamente la misma rentabilidad. Aquí si queréis me decís, bueno, el de Morgan Stanley es verdad que a cinco años lo ha hecho un poco mejor que el tuyo, te ha aportado un 0,7%. Eh, Yo no creo que merezca la pena pagar eh, cinco o seis veces más por un producto para obtener la misma rentabilidad. Del mismo modo que si vais a un restaurante de comida rápida y pedís un menú que incluya hamburguesas, patatas y Coca-Cola por 7 euros o por 7 dólares, no tiene sentido que en otro restaurante de comida rápida os cobren 28 dólares o 28 euros por el mismo menú. Dices, oye, son dos restaurantes de comida rápida, el servicio es el que es, la calidad de la comida es la que es, si en uno puedo comer por 7 euros... No sé por qué debería pagar 28. Pues en el mundo eh, o en la industria financiera, en el mundo de la gestión de activos, ocurre exactamente igual. Eh, aquí os pongo otras estadísticas de los informes Espiva que podéis eh, consultar en, en internet. A un año vista es más o menos fácil encontrar fondos de inversión que batan al estándar Poor's 500, es decir, que obtengan una rentabilidad superior a la del mercado. Más o menos un 40% de los fondos de gestión activa lo consiguen. Si nos vamos a tres años, el porcentaje baja, ya solo un 32% de los fondos de gestión activa lo consigue. Si nos vamos a cinco años, ya es menos del 30%, es un 27%. Y si nos vamos a diez años, que ya lo podemos considerar un periodo pues, bien, de, de largo plazo, ya veis que solo un 17% de los fondos de gestión activa consiguen batir a su índice de referencia. Por lo tanto, invirtiendo en un fondo que simplemente replique a un índice y a muy bajo coste, vamos a tener un alto porcentaje de probabilidades de hacerlo mejor que el grueso de los grandes gestores eh, profesionales que hay en Wall Street. Yo supongo que si esta estadística la ampliamos a 15 años o a 20 años, si es que esos fondos de inversión siguen vivos, probablemente el, el porcentaje sea menor. De hecho, hay estadísticas tan demoledoras como que prácticamente el, el, el 90% de los fondos de gestión activa fracasa en su intento de eh, batir al mercado. Hay algunos que lo consiguen y se aprovechan muy bien de esa ineficiencia de, de los mercados y ya veis que cuanto más corto es el plazo, pues más se aprovechan de esas ineficiencias y sacan ventaja con respecto al mercado. Pero que más o menos a largo plazo el, los mercados de capitales acaban poniendo a, a todo el mundo en, en su sitio. Hemos visto tema costes, ¿no? Entre gestión pasiva y gestión activa. Más cosas que hemos hablado, tema de la fiscalidad. Si vosotros invertís y nunca sacáis vuestra inversión, el rendimiento que obtengáis es máximo, es neto. O Imaginad un país en el que no hubiese impuestos. ¿no? Sería una maravilla. Todo lo que has eh, obtenido eh, vía inversión al 100% va para ti. ¿Cuál es el problema? Que esto es raro que lo hagamos. No queremos ser los más ricos del cementerio. Llega un momento que el dinero es para disfrutarlo. Y va a haber un momento que vas a liquidar esa inversión porque vas a hacer uso de ese dinero. Pero, sin embargo, si tú liquidas esa inversión una única vez, el escenario más probable es este, Hacienda se llevará una pequeña parte, este será el capital que has invertido y este es el rendimiento que has obtenido. Si haces, como comentábamos al principio de este mito, eso de estar todos los años comprando y vendiendo y pagando impuestos, a largo plazo lo que vas a conseguir es que el mayor beneficiario de tu plan de inversión sea Hacienda habrás reducido tu beneficio neto, según este estudio de, de Borja Durán en su libro Gestión del Patrimonio Familiar en un 60%. Es decir, esto es lo que invertiste y esto es lo que te queda después de impuestos. Por lo tanto, cuanto más tardéis en tributar, mejor. Aquí en España, desde el 1 de enero de 2003, los fondos de inversión eh, no tributan si se traspasan entre ellos. Yo puedo tener un fondo 100% de renta variable haber obtenido una plusvalía del 20% en un determinado momento, pues porque estoy preocupado por la situación en Ucrania, traslado mi fondo de renta variable a un fondo 100% renta fija o a un monetario muy conservador, para olvidarme de, de la volatilidad, pues bueno, Hacienda no se lleva nada del 20% que he obtenido. Entonces, por ejemplo, en España los fondos de inversión son vehículos fiscalmente muy eficientes, porque yo puedo ir jugando y cambiando las ponderaciones de renta fija, renta variable, materias primas, entre diferentes fondos, y todas las ganancias que voy obteniendo por el camino Hacienda eh, no me las penaliza. Llegará un momento en el que yo me jubile y diré, oye, ahora quiero este dinero para disfrutarlo y tendré que liquidar esas inversiones. Pues en ese momento puntual Hacienda me dirá, vale, usted ha generado tanto, yo me voy a quedar lo que sea, lo que tribute en ese momento, un 20, un 25%, ok, perfecto, pero una vez, no todos los años, vas erosionando mis inversiones. Más cosas que tenemos, el tema del número eh, de operaciones. Eh, hay un estudio de Dalbar que yo creo que lo suele sacar cada cierto tiempo, es, es, es bastante popular, que es un poco la ineficacia que tenemos los inversores para hacer market timing, es decir, para intentar eh, entender o eh, pronosticar en qué momento el mercado va a, dejar de va a dejar de caer y nos podemos incorporar y va a subir o en qué momento nos tenemos que salir porque se va a desplomar o ponernos cortos, adoptar una posición bajista porque se va a, a desplomar. Eh, Veis ahí que la rentabilidad anualizada del inversor medio en un periodo de 20 años es del 3,8%, un inversor que está permanentemente cambiando de fondos, haciendo operaciones, cambiando de productos, cambiando de estrategias y sin embargo una estrategia sencilla de comprar y mantener el Standard Poor's 500, un fondo de gestión pasiva que replique el Standard Poor's 500, pues hubiese dado un rendimiento del 9,1%. Es decir, la estrategia de no hacer nada hubiese generado el, el más del doble ¿no? de rentabilidad frente a esa estrategia de estar todo el día cambiando los planteamientos. Aquí en esta diapositiva de, de Fisher Investments lo tenéis también con inversores en fondos de inversión. El inversor en fondos de inversión nunca se está quieto. Un año invierte en renta variable china, como la renta variable china le va mal se cambia a renta variable japonesa, después piensa que invertir en países es una mala idea y piensa que a lo mejor es invertir en big data y digitalización y entonces se mete a un fondo tecnológico, después eh, se mete a un fondo de renta fija, es decir, va haciendo cambios continuamente y mientras tanto el mercado, por inercia, va generando unas rentabilidades superiores a las de ese inversor que va cambiando permanentemente de, de fondos de inversión. Y aquí tenéis, pues la enorme diferencia ¿no? entre estar cambiando permanentemente de fondos o una estrategia de comprar y mantener, tanto en fondos eh, de renta variable como en, en fondos de, de renta fija. Eh, hay un libro muy bueno, para los que seáis alumnos de EUDE, que está en la biblioteca virtual, que se titula Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Peter Lynch fue un histórico gestor de fondos de inversión. No sé si es en ese libro o en otro que se llama Batiendo a Wall Street, que es del mismo autor, pero Peter Lynch dice, mi fondo durante los 13 años que lo gestioné fue el mejor. Obtuvimos rentabilidades anualizadas del 30%. Hay años que más, hay años que menos, pero de media pensad que haber tenido el dinero con Peter Lynch desde el minuto uno hasta el final, os hubiese generado un rendimiento anualizado del 30%. Es una auténtica eh, barbaridad. Pues bueno, Fidelity, que era la gestora que tenía el, el, el fondo de Peter Lynch, sacó las estadísticas y se vio que prácticamente ningún cliente había ganado dinero con el fondo de Peter Lynch. Dices, ¿cómo puede ser que un producto tan bueno y que en 13 años lo ha hecho tan bien eh, nadie se haya aprovechado de él? Y era porque cuando el fondo caía los inversores se mantenían al margen cuando el fondo subía se mantenían al margen, cuando había subido mucho y acaparaba ya portadas de los medios de comunicación por las grandes rentabilidades que tenía, muchos se metían, se metían en el peor momento, el fondo volvía a caer y se volvían a salir. Volvía a subir, no se fiaban, subía ya muchísimo y decían, Ay, a ver si me voy a perder eh, y esto va a seguir subiendo, vuelvo a entrar. Entonces, por estar haciendo market timing con el fondo, a la larga han tenido unas rentabilidades ridículas. Así que, cuanto menos operaciones hagáis o menos decisiones Toméis, creedme eh, que es mejor. Y aquí tenéis, no, el, que os señalo, el riesgo es no estar invertido. Si tú inviertes en los mercados financieros y te pierdes los 30 mejores días, tus mil dólares se transforman en 11.000. Si ya solo te pierdes los 20 mejores días, ganas un poco más. Si solo te pierdes los 10 mejores días, ganas un poco más. Pero si no haces nada y mantienes la inversión, pues vais a ver que se multiplica con respecto por 5, con este inversor que probablemente esté entrando y saliendo cada vez que... Hay problemas en Ucrania, voy a liquidar mi inversión y si los mercados se calman, eh, ya entro. Así que el riesgo es muchas veces de no estar invertido, porque no sabes cuáles van a ser los mejores días de la bolsa. Y con que te pierdas 10, ya eh, prácticamente, pues fijaros, se reduce eh, a la mitad la ganancia. Una frase que solían decir muchos clientes míos y que yo nunca entendí es... Eh, bueno, voy a liquidar la inversión y ya invertiré eh, cuando las cosas estén más tranquilas. Y Yo les preguntaba, pero ¿cuándo las cosas están tranquilas? O sea, ¿cuándo el mercado de renta variable te va a decir, oye, voy a dejar de caer y voy a subir un 100% en los próximos dos años? O sea, No lo podemos eh, saber y yo creo que es que los mercados nunca van a estar calmados, siempre va a haber un problema. Si no es la inflación y subidas de tipos de interés, es la guerra entre Rusia y Ucrania, si no es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, eh, hay siempre mil problemas y siempre hay mil noticias negativas. Eh, que nos hacen pensar que nunca es un buen momento eh, para invertir y por otro lado está demostrado que la volatilidad en los mercados financieros cada año que pasa va más, cada vez somos más inversores, cada vez es más fácil invertir, cada vez somos más nerviosos y deshacemos antes eh, nuestras operaciones y cada vez se genera más volatilidad, entonces eso de, bueno, yo invertiré cuando las cosas están calmadas, realmente nunca van a estar calmadas, es mejor eh, mantenerte siempre Invertido, por supuesto, una cartera que, es, que se adecue a, a tu perfil de, de riesgo. Y esa reflexión, que os pongo aquí con los emoticonos eh, del WhatsApp, que dice, algunos inversores tienen miedo de entrar cuando el mercado sube, porque dicen, es que está subiendo mucho, puede caer, pero también tienen miedo de entrar cuando el mercado está cayendo, porque dicen, es que ahora es mal momento porque está cayendo. Entonces, mi pregunta es, si no entras cuando sube y no entras cuando baja y puedes comprar acciones o fondos con descuento, ¿en qué momento vas a invertir? En, en los mercados de, de capitales y sentenciamos este mito con, con esa frase de, de Barren Buffett que dice gran parte del éxito puede atribuirse a la inactividad, la mayoría de los inversores no resiste la tentación de comprar y vender constantemente pero la piedra angular debe ser el letargo bordeando la pereza de hecho eh, la frase dice algo así como nuestro estilo de gestión o nuestro estilo de inversión se basa en la holgazanería, hombre Barren Buffett tiene muchas horas de vuelo y tiene mucho trabajo detrás para seleccionar empresas y es un trabajador nato. Pero una vez has seleccionado esas grandes empresas, sea McDonald's, sea Coca-Cola, sea la que sea, dice, pues bueno, pues ya está, pues ahora sentarse a esperar y a recoger eh, las, las, las ganancias. Y aquí podéis ver lo que comentábamos antes de largo plazo. A largo plazo no todo sube, pero es verdad ¿no? que una cartera diversificada y dejándola evolucionar en el tiempo es muy probable que por ejemplo a 10 años vista, pues las probabilidades de perder dinero, estar en negativo sean prácticamente nulas la línea azul representaría una cartera diversificada, 50% renta variable 50% renta fija, ya veis que a un año vista es un poco una lotería, podéis estar en positivo, podéis estar en negativo, a 5 años vista ya una cartera diversificada es difícil que esté en negativo, a 10 años vista todavía mejor y a 20 años vista todavía mejor así que Insisto, bajos costes, diferimiento fiscal, visión de largo plazo y eh, reducir el número de operaciones lo máximo posible. Otra cosa legítima es que tú tengas una cartera de largo plazo, todos tenemos un componente especulativo, nos puede gustar el trading, nos puede gustar seleccionar acciones de forma individual que digas, vale, yo mi patrimonio lo voy a gestionar a largo plazo, pero una pequeña cantidad de dinero que no necesito a corto plazo y que le quiero sacar una rentabilidad a largo plazo, quiero, digamos, adoptar un enfoque más táctico y hacer más operaciones perfecto, pero el grueso de nuestro patrimonio yo creo que debería ser enfocado eh, de esta forma, no si el día de mañana, el día de nuestra jubilación, queremos eh, tener algo. Y el último mito, y con esto ya acabamos, es ese que escucho mucho cuando a la gente le hablas de las bondades de invertir, te dicen es que eso de inversión es solo para ricos, y esto es, es, es algo que no entiendo, y más en, en el año 2022. La primera reflexión es cómo invierten los ricos, porque si invertir es solo para ricos, entiendo que las grandes fortunas invertirán en unas clases de activos que son inaccesibles para el común de los mortales. Ahí tenéis un estudio de UBS, ya sabéis que es, es, es un banco de, de, de inversión focalizado sobre todo en el tema de, de banca privada, y es un estudio muy interesante en donde nos muestra cómo un family, los family offices, es decir, los eh, eh, departamentos que, que gestionan los grandes eh, patrimonios o, lo, o los patrimonios de las grandes fortunas, cómo hacen el asset allocation ¿no? en, en los diferentes eh, activos en función de la región geográfica. Por no aburrirnos, nos centramos, por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, las grandes fortunas estadounidenses de media en qué están invirtiendo. Pues fijaros, un 32% en renta variable. Es fácil que todos los que estamos en este seminario tengamos acceso a la renta variable. Un 17% en renta fija. Es también facilísimo acceder a la renta fija. Un 5% lo tienen en liquidez. No sé si será en cuenta corriente, en un depósito a plazo fijo, en monetarios, letras del tesoro, bonos ligados a la inflación, pero bueno tener el 5% de nuestro patrimonio en la cuenta corriente, yo creo que tampoco es ningún misterio. Y me diréis, claro Rafa, pero esta parte de, de activos alternativos... Ya puede ser más difícil para un inversor minorista. Os voy a demostrar cómo tampoco lo es tanto. La parte de Private Equity serían empresas, pero a diferencia de la renta variable son empresas no cotizadas. Por lo tanto, es más difícil acceder a ellas. Pero bueno, vamos a ver ahora algún ejemplo de cómo los inversores minoristas sí podemos invertir en Private Equity. Tenemos la inversión en inmobiliario. Aquí diréis lo mismo. Claro, para invertir en inmobiliario necesitas mucho patrimonio, apalancamiento, comprar muchas propiedades... Vais a ver cómo no. Podéis invertir en fondos de inversión de muy bajo coste que inviertan en una cesta de muchísimas compañías que se dedican a comprar activos, bien sean residenciales, bien sean edificios de oficinas, bien sean naves industriales, para su arrendamiento. Y podéis invertir a muy bajo coste y con muy poco capital. La parte de hedge funds, que son fondos pues, que invierten tanto en renta variable, renta fija, materias primas, toman posiciones alcistas, bajistas... Es verdad que hay ciertos hedge funds que te piden un capital inicial muy alto, pero hay fondos de inversión que siguen las filosofías que, que puede seguir un hedge fund, de invertir por ejemplo eh, basándose en la estacionalidad de las materias primas o estrategias de trading no direccional con express y están accesibles a cualquier inversor minorista, invertir en oro comprar oro, creo que no es ningún misterio para ninguno de los que estamos aquí, invertir en materias primas, vamos a ver cómo hay fondos que puedes invertir en materias primas y luego tendríamos esa parte de arte y antigüedades, yo esta parte si queréis se sí, diría que es difícil para un inversor minorista. Es decir, no creo que juntando el dinero todos los asistentes al seminario consigamos esos 450 millones de dólares que hemos visto ¿no? por, por lo que se vendió el, el cuadro Salvator Mundi de, de Leonardo da Vinci. Eso puede ser más inaccesible. También nos llamó la atención. Las grandes fortunas veis que no destinan mucho de su patrimonio a invertir en cosas, en, en, en arte o supongo, no sé si puedo meter aquí NFTs o antigüedades, el grueso de su patrimonio está invertido en activos tradicionales y que son fácilmente eh, accesibles para cualquier persona. Así que os voy a poner un ejemplo de cartera para un inversor minorista que quiere invertir tanto en la parte de activos tradicionales como en la parte de activos alternativos. Y ahí os hago una propuesta de, de cartera. ¿Queréis tener exposición a mercados desarrollados como las grandes fortunas de Estados Unidos que tienen un 27%? Tenéis fondos de gestión pasiva que a muy bajo coste os dan exposición a la renta variable mundial. Por capitalización bursátil. Incluso hay otros que os lo dan eh, por cómo ponderan las economías. Es decir, igual Estados Unidos pesa un 30%, China un 30%, y sin embargo, en, en este fondo, pues Estados Unidos pesaría un 60, un 70%, eh, Japón un 7%, es decir, iría ponderado por capitalización. ¿Qué queréis renta fija? Tenéis fondos también de bajo coste, que tienen una cesta de bonos a nivel global, de mercados emergentes, y para la parte de liquidez, pues podéis tener, por ejemplo, un bono eh, o un fondo de bonos ligados a la inflación. No sé si la liquidez de las grandes fortunas estará en una cuenta corriente o en algo remunerado, pero por lo menos decir, oye, voy a tener un activo que por lo menos, aunque sea conservador, trate en la medida de lo posible de, de protegerme de, de la inflación o de que yo pierda lo, lo menos posible si aumentan los precios. Y para los activos alternativos existen ya, al menos en España, muchas plataformas de crowdfunding, vosotros entráis y tenéis diferentes proyectos de diferentes startups, es decir, empresas no cotizadas que necesitan financiación para lanzar una aplicación, una nueva tecnología, una nueva marca de cervezas artesanas y os permiten invertir en ellas. Entonces, igual el, el tamaño del ticket es, por ejemplo, de 500 euros. Tú puedes comprar una participación por 500 euros. Si el día de mañana tú has invertido en una plataforma que deja a la gente subir vídeos, como en su momento fue YouTube, y llega a Google y te dice, pues yo ahora por tu participación te pago 5.000 o te pago 50.000 o te pago 500.000, pues oye, estupendo. Eh, con respecto a esto, se asume mucho riesgo. Y yo creo que es importante valorarlo de si tenéis capital suficiente como para diversificar en varios proyectos, pero el acceso a la inversión en empresas no cotizadas, gracias a este tipo de empresas fintech, es a día de hoy cada vez más sencillo. Tenéis la parte... De inmobiliario, no es necesario que compráis una casa o una empresa que se dedica a invertir en, en diferentes activos inmobiliarios. Podéis comprar directamente un fondo global que tenga todas las empresas del mundo que se dediquen a la inversión en inmobiliario para su arrendamiento. Podéis ser los dueños de forma indirecta de la empresa que le está alquilando un centro de logística a Amazon o el edificio donde están las bases de datos de Oracle. Podéis ser los dueños de forma indirecta a través de un fondo de esos eh, activos. hedge eh, Funds. Os pongo un ejemplo pues, de un fondo que conozco bien. Este es un fondo que hace eh, estrategias basándose en la estacionalidad de las materias primas. Por lo tanto, tiene cero correlación con la renta variable y con la renta fija. Es un fondo que se mueve de forma completamente eh, independiente. que Es la función que cumple un hedge fund. ¿Qué queréis oro y metales preciosos? Hay fondos de inversión que os dan exposición a la evolución del precio de una cesta de metales preciosos. Este en concreto os da exposición a un 36% de oro, un 21% de plata un 21% de paladio y un 21% de platino y luego como el 100% tiene que estar invertido hay un 5% que lo invierten en activos monetarios. ¿Qué nos convencen tanto los metales preciosos si queréis tener exposición a todas las materias primas? Pues hay fondos de inversión como este que tenéis aquí de PIMCO que tratan de replicar un índice de materias primas, sea el de, el de Bloomberg o en este caso el, el Dow Jones IG Commodity Index que está compuesto por un 3% de energía, tendréis exposición a petróleo y a gas natural, un 30% de agricultura pues, soja, trigo, un 26% de metales meteríamos metales preciosos y metales industriales y un 10% de ganado, normalmente se suelen negociar eh, tripas de cerdo y, y terneros vivos en, en los mercados financieros. Ya veis que cualquier inversor Puede acceder, dependerá el país, ¿vale? Yo estoy hablando en el caso de España, pero es relativamente fácil construir una cartera e invertir en lo mismo que invierten los ricos. Desde muy poca cantidad y a muy bajo coste. Aquí tenéis la imagen de cómo quedaría distribuida nuestra cartera. Por supuesto, si necesitáis la presentación, me la podéis pedir al final al correo electrónico y así le echáis un vistazo con calma. Que no queréis seleccionar fondos de inversión y que decís, mira Rafa, si es que yo quiero algo sencillo, yo quiero contarle a alguien cuáles son mis expectativas, cuál es mi capacidad de asumir riesgos, mi tolerancia al riesgo, la formación que tengo en finanzas y que en base a eso me dé una cartera ya hecha a bajo coste y desde muy poco dinero hay ya empresas fintech que desde 50 euros os dan una exposición a una cartera como la que tenéis aquí donde tenéis parte en bienes tangibles como puede ser oro y como puede ser inmobiliario otra gran parte esto sería una cartera eh, agresiva está invertido en renta variable tanto de mercados emergentes renta variable japonesa estadounidense y europea y otra pequeña parte que está invertida en renta fija a nivel global. Ya veis que no hace falta grandes patrimonios para acercarse a los mercados financieros. No sé si estuvisteis en la charla que organizamos hace poco, que vino Asier Uribe Echeverría, que era el CEO y fundador de finanvest nos explicaba cómo los robo -advisors están ofreciendo este tipo de productos por un coste muy reducido. Salvo los robo -advisors de los bancos, que ya veis que ya superan el 1%, con unos costes inferiores al 1% y fijaros, pues entre un 0.4, un 0.6, un 0.7, un 0.8, podéis acceder a carteras eh, completamente eh, diversificadas y con una aportación inicial muy pequeña y aportaciones mensuales. Eh, muy pequeñas. Por lo tanto, yo creo que la excusa esa o el mito ese de que invertir es solo para ricos, me parece que no. Creo que en 2022 se ha democratizado el acceso a los mercados financieros a eh, todo el mundo. Y nada, por ir acabando ya, que estamos en hora y no os quiero aburrir más. <ríe> Muchas gracias, Daniel. Me alegro de, de, de que te esté gustando. Eh, conclusiones que podemos sacar. Esta vez no es diferente. Lo mejor es que huyáis de modas e invirtáis diversificando y sobre todo pensando en un futuro lejano, no en el corto plazo, hemos visto cómo el largo plazo es nuestro aliado, pero también que los activos responden de una manera u otra en función del ciclo económico. No todo sube siempre, lo hemos visto con la renta variable japonesa. Hemos visto también ahora al final que no necesitamos eh, ser muy activos. Para ganar, que si hacemos pocas operaciones, eh, pagaremos menos comisiones y pagaremos menos impuestos. Y ocurre exactamente igual con eh, los fondos de inversión. Vemos como los fondos de gestión pasiva son mucho más baratos y mucho más eficientes que los fondos de gestión activa. Y por último, que invertir no es para ricos. Es eh, para todo el mundo. Y nada, daros las gracias por vuestra atención. Estoy viendo que, me, que estáis poniendo todos el, el correo electrónico. Electrónico. Eh, para mí es más fácil que me escribáis directamente al correo de rafael.damborenearrobaude.es y los que sois alumnos de finanzas, por favor, pues si no os importa, me escribís al correo de, de tutorías finanzas directamente para no saturar el, el correo personal y nada, estaré encantados de, de facilitaros eh, la presentación. Sí, Carlos, creo que lo, que lo van a subir a YouTube el, el webinar. Vale, muchas gracias Felipe, muchas gracias Yamile. Vale, Sonia, pues me alegro de que, de que te haya gustado. Perfecto, pues eh, muchas gracias a todos y lo dicho, me podéis pedir la presentación, si hay alguna duda que tengáis de, del seminario, pues me, me la podéis trasladar eh, por correo. Y nada más, gracias Wendy, gracias Pamela, muchas gracias Laura. El de ayer todavía no sé si está subido, Sonia, si lo han subido mis compañeros de marketing. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos. Cuidaros mucho y que paséis muy buena tarde.